No están en nada, no están en No, está, nena. no, está, nena. no está, nena. puedo verlo en tus selles Salen para atrás cuando se creen reyes Esos flightes no son míos, están detrás de un player Tenía el metro con estar pegado. Perra dime vi pene, vivo en el fly, no fue por la trenes Fui para la usa a contar billetes de cienes Yo solamente le doy mi corte y que tiene un corte natural con una vibra demasiado fácil de encontrar. Solo hay que relajarse y olvidar el mal. Siente la brisa que el planeta te va a mostrar. No tenemos rivales, todos somos iguales, podemos conectar. banales puedes decirte cuáles son Tiene una misión El que vibra alto puede ver tu corazón Yo nomás le doy mi corte en la canción Así que póngale pasión No están en nada, puedo verlo en tus selles Salen para atrás cuando se creen reyes Esos flights no son míos, están detrás de un player Tenía el metro con estar pegado en los flayers papá, perra, dime vi, Benet Vivo en el fly, no fue por la trenes an an Antes de morir me pasé a Maya en un Mercedes Llegaron la meta para vivir como a su vida. Me llama, vivimos riendo Lo hacemos hace tiempo pero no dejamos vernos Miramos parcial, un día, más estamos viviendo Hoy me levanté con ganas de cumplir el sueño Un día la vez, no te desesperé. Que ya pronto llega el día, disfruta solo el momento, ¿me entiendes? Lo que siente, amigos contados lealtas con los de siempre. No es tan en nada, puedo verlo en tus selles. Salen para atrás cuando se creen reyes. Esos frente no son míos, están detrás de un player. Doña el metro con estar pegado en los flayers Soy tu papá, aunque a solo vale duele. Puesto a osear, viven solo en las redes. Antes de morir, me paseo a Maya en un Mercedes. Llegar a la meta pa' vivir como se debe. No es tan en nada, puedo verlo en tus Salen para atrás cuando se creen reyes Esos flighters no son míos, están detrás de un player Tenía el metro con estar pegado en los flayers Soy tu papá, perra, dime big penes Vivo en el fly, no fue por la trenes Voy para la usa a contar billetes de cienes Yo solamente le doy mi corte y que tiene Bex, what are you